Pues hace un año, más o menos, que empezamos con la regadera. Surge de un proyecto de investigación que yo llevaba aquí cuando era mediadora, que era diseñar objetos, espacios y experiencia con niñas y niños. Durante este año ha pasado por aquí un montón de propuestas como diferentes, todas, y cada cual más bonita, más sugerente para, para los peques. Estamos haciendo en esto de encontrarnos una vez al mes un encuentro también profesional por, por la gente que vamos invitando. Para esta sesión eh, invité a Lemon Art Lab. Lemon Art Lab es una empresa y que llevamos ya desde 2013 y bueno, pues básicamente lo que queremos hacer es, es promover la cultura visual ¿no? y enseñar un poco educación visual en un mundo que está pues, plagado de, de imágenes. Hemos hecho, hemos hecho este pequeño diseño de, de instalación de juego libre basado en el tema del de volumen. Pues le empezamos a dar vueltas al tema, a ver qué, qué materiales podíamos usar. Y, y bueno, y al final dimos con la idea que para una sesión de juego libre con niños tan pequeños, pues que lo mejor eran los materiales no estructurados, materiales que no tienen unas instrucciones de uso, muchos materiales que están en casi, en, son muy comunes, muy ordinarios, están en, la, en las casas de todos. El desafío ha sido crear un diseño sin dar ninguna instrucción, los niños ya sepan cómo jugarlo. Vamos creando como una comunidad expandida de, de, de familias que se quieren acercar a, a la cultura, desde el juego, desde la observación directa a sus pequeños conservar el juego libre, acercar la cultura a las personas desde la participación activa e implicar a niños tan pequeños en su propia cultura es como facilitarles el juego autónomo y hacerlo de, desde la propuesta de artística y espacial para luego retirarnos nosotros y dejar jugar y, y ser nosotros los que aprendamos de, de su juego.